Biografía de Gabriel Raimón, cantante antioqueño. Nació en el municipio antioqueño de Campamento el 5 de diciembre de 1943. Sus padres se llamaron Manuel y Ana de Jesús y lo precedieron en el canto una hermana monja y su propia madre. Gabriel ha sido aficionado a la música, desde muy niño cantaba y a los 5 años de edad en la finca de su papá cobraba 5 centavos por cada canción que interpretaba. Su padre falleció cuando Raymond todavía era un infante y los hermanos medios dejaron a su madre con cinco hijos y entre ellos Gabriel, en un total desamparo. La familia se trasladó posteriormente a Yarumal, donde Gabriel estudió en la escuela chiquita. La madre se vino a Medellín, donde trabajó como empleada doméstica en la casa del padre Upegui de la parroquia de Las Palmas. Raymond había quedado al cuidado de una tía, pero un día, sin todavía cumplir los nueve años de edad, se pegó de la parte de atrás de un carro de carga y se vino a buscar a su madre a Medellín. En Santarosa Osos, el conductor lo iba a bajar, pero tuvo piedad del muchacho, lo trajo hasta la antigua plaza de ferias y le regaló 10 centavos. Gabriel subió por la calle Amador y llegó a la antigua plaza de Cisneros. Allí vio un negrito que gritaba saco mercados a 5, saco mercados a 5, Gabriel se le acercó y le preguntó, yo también puedo hacer lo mismo, grite hermano, grite, y Gabriel comenzó a gritar, saco mercados a 5, saco mercados a 5, y ese día se consiguió 50 centavos, por la tarde Gabriel le preguntó a Carlos, que así se llamaba negrito, usted dónde vive, no, yo no tengo casa. En el Instituto Pedro Justo de Río me dan dormida por la noche. ¿Y yo puedo ir allá? Pues vamos a ver si el hermano Yarek lo recibe. Mr. Yarek, coadjutor salesiano encargado del dormitorio de niños en Ayacucho por Tenerife. Aquella noche Gabriel fue recibido en su nueva residencia, le dieron chocolate con un pan grande salvado y una camita llena de pulgas mayores de edad. Lavó la ropa y el día siguiente se levantó a misa. Esa vida en la plaza de mercado y con el mismo oficio se ganó un peso y cincuenta centavos. El hermano de Arel, le guardaba el dinerito que diariamente ganaba Gabriel gritando hasta que un día este se fue a la parroquia de Las Palmas a buscar a su mamá. Llegó al lugar y le tocó ver el padre Peggy celebrando la misa y cuando esto terminó lo siguió hasta su casa. Allá esperó que suavemente saliera, entonces tocó la puerta y la sorpresa de su madre fue inmensa. Estaban conversando mamá e hijo. Cuando llegó el padre Upegui y la conducta de este señor fue regañar y humillar a doña Ana de Jesús, entonces Gabriel sacó a su madre de allí y la llevó a vivir a una casa cuyo alquiler costaba 17 pesos mensuales y está ubicada en la carrera Juan del Corral con Restrepo Uribe. los ahorros de Gabriel y los de su madre enviaron por los demás miembros de la familia y comenzaron a vivir felices, los hermanos estudiando y ellos dos laborando. pero unos días después Gabriel se fabricó una cauchera y en la cacharrería de la campana compró un paquete de bolas de cristal y le quebró todos los vidrios a la casa del padre Peggy. Cuando tenía 14 años, Gabriel se iba a, para el bar La Rambla, ubicada en la calle Ayacucho, entre carreras Carabobo y Cundinamarca, a tomarse unas cervecitas, pero se hacía el pie de lavaplatos, y si llegaba la policía, como era menor de edad, se ponía a lavar platos y vasos, y en ese tiempo una cerveza de Pilsen costaba 6 centavos. En cierta ocasión llegaron a cantar a ese bar dos músicos que tenían guitarras, en ese entonces los dos éxitos discográficos en Medellín eran Aichabela y El Rayo, ambos interpretados por Tony Aguilar. Gabriel les pagó el peso que estos músicos cobraban, pero para que lo acompañaran, pues quería cantar la ranchera El Rayo. La cantó y la ovación fue tremenda. Allí entre los clientes se encontraba el señor David Ocampo Madrid, que era ingeniero de sonido en la casa disquera Codiscos. Oiga hombre, usted puede grabar. ¿Grabar? ¿Grabar qué? Vea, tenga esta tarjeta me llama y yo le ayudo para que grabe en codiscos. Gabriel guardó la tarjeta y no volvió a acordar de ella, pues lo único que pensó fue, este viejito debe ser uno de esos cacorros que tanto hay en Medellín. 15 días después Raymond encontró la tarjeta y llamó a David Ocampo. Vea señor, yo soy el muchacho que cantó el rayo en el bar La Rambla. Hombre, usted porque no vino, aquí lo estábamos esperando. De verdad, señor, de pura verdad, yo creí que usted era un cacorro. David Campo lo envió donde un compositor llamado Leonel Grisales y conocido como León de la Roca, quien le dio a Gabriel dos canciones de su inspiración, La Ranchera, Sufrimiento y El Corrido, Yo no valgo nada. Estos fueron un par de exitazos y en la grabación lo acompañaron Miguel Ángel Noa, Pedro Nel y, y Arcesio Salazar. Luego Raymond grabó al bolero del propio Pedro Mel, Tu indecisión y no es justo, y otra vez... El éxito fue total y nacional, sobre todo con el primero. En ese tiempo, Gabriel estudiaba en la escuela Miranda, trabajaba como mensajero en telégrafos y además grababa para codiscos. Pero Don y Sasa lo asesoró ya que en las casas de izquierdas lo querían estafar y hacerle firmar exclusividades y contratos, siendo menor de edad. Lo llamaron de Sonoluz y le daban 330 pesos por disco, que no se los pagaban en ese tiempo ni a Víctor Hugo Ayala ni a Lucho Ramírez. Allí era uno de los más grandes éxitos de su inspiración titulado Alma Negra pero también impuso en los acetatos, se muere un corazón, lágrimas de dolor, el solitario, que quejas al viento, lejanía, otro rival y muchos boleros, rancheras, corridos y pasillos. A los 22 o 23 años de edad, Gabriel Raimond, tuvo muchos problemas con las cajas disqueras, pues fue a Venezuela y se dio cuenta que, de que las regalías en ese país las liquidaban en bolívares y aquí se le pagaban en pesos y el bolívar era casi a 20 pesos. Luego llegó a Estados Unidos, donde adquirió la residencia norteamericana, hizo presentaciones, volvió a Maracaibo, Caracas y otra vez Colombia, con giras por Yarumal, Caucasia, Montería, Planeta Rica, Cincelejo y Cartagena. Los llenos fueron totales, pero en esta última ciudad el representante Diógenes Carbonell se voló con todo el dinero de la correría. Después de Gabriel Raymond se le ha pasado viajando por Estados Unidos, Venezuela, México y Colombia. Su esposa es colombiana, pero sus hijos son norteamericanos. Hoy en día es el fundador de, con otros amigos, de una sociedad de autores y compositores en defensa de los músicos colombianos llamado SACI. Otros éxitos de Gabriel Raymond fueron El inmigrante, Te quiero y Qué. Dos monedas, la medallita de oro, el asesino, amor escondido, cambio total, hojas secas, desvelo de amor, ni caída del cielo, lejos me voy, florecita de mi vida. Si tu querer fuera libre, maldita hierba, amor sin rumbo, fue un tormento, palomita querida, naciste así, los hijos naturales, infierno, tu loco es mi cariño y muchos, pero muchos más. Como Gabriel ha sido de los más grandes intérpretes de la canción mexicana al estilo antioqueño, le ha tocado actuar al lado de figuras como su compadre Julio Jaramillo, Vicente Fernández, Cornelio Reina, Lorenzo de Cario, Felipe Arriaga, Federico Villa, Alcia Costa, El Caballero Gaucho, Oscar Agudelo, Nano Molina, Noel Ramírez, Luis Alberto Posada, El Charrito Negro y muchos más pues está en los escenarios, en los discos y visitando países desde 1958. Daniel Raymond es uno de los grandes de la música cantinera y mexicana al estilo antiqueño de nuestro país. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.